Hola, soy Rafael Rivero con la Ciudad de Santa Rosa, con un mensaje de parte del alcalde de Santa Rosa, Tom Schuerhorn. Anteriormente, la Ciudad de Santa Rosa anunció la transición a un modelo de servicios esenciales para frenar la propagación del coronavirus. Ahora, el oficial de salud del Condado de Sonoma ha anunciado órdenes y guías nuevas para nuestro condado y ciudad. Con vigencia a las 12 a.m. del 18 de marzo, se aplicará una orden de refugio en el lugar para todos los residentes del Condado de Sonoma y continuará efectiva hasta las 11.59 p.m. del 7 de abril. Esta orden dirige a los residentes a permanecer en sus residencias a menos que necesiten acceder a servicios esenciales y actividades o para realizar trabajos para negocios esenciales. Las personas sin hogar están exentas a esta orden. La ciudad está trabajando activamente con nuestros proveedores de servicios para personas sin hogar y que de tal manera instar a estas personas a nuestros refugios donde se han implementado medidas de distanciamiento social para ayudar a garantizar su salud y seguridad. La orden prohíbe específicamente todas las reuniones no esenciales de cualquier número de personas y todos los viajes no esenciales. Si está fuera de su residencia, debe mantener una distancia social y segura de por lo menos seis pies de los demás, cuando sea posible. La Orden Oficial del Oficial de Salud del Condado de Sonoma que define actividades, funciones y negocios esenciales está disponible para su reviso en el sitio web de la ciudad srcity.org Prevent the spread. Esta orden de refugiarse en su lugar es importante para nuestros esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus. El alcalde le está pidiendo a cada uno de ustedes que presten atención a esta orden y que se queden en casa cuando puedan. Este es el momento que necesitamos su cooperación, paciencia y comprensión. Hable con sus vecinos por teléfono, correo electrónico o redes sociales. Ofrézcales llevarles alimentos o medicamentos esenciales. Siga lavándose las manos con frecuencia y mantenga una distancia social segura de los demás. Esta es una situación que está cambiando rápidamente y la información y las órdenes pueden cambiar día a día e incluso hora a hora. Manténgase informado y visite srcity.org-prevent-the-spread con frecuencia para obtener la información más reciente e importante. Recuerden que todos estamos juntos en esto. Al permanecer separados ahora, podemos salvar vidas en las próximas semanas. Gracias.